Hola, ¿qué tal queridos amigos? Estamos iniciando nuestro trío pascual, esta gran fiesta de la Pascua. E inicia hoy Jueves Santo con la celebración del mandato del amor, con la institución de la Eucaristía y con la institución del sacerdocio. Nos vamos a encontrar a los pies de Jesús junto a su mesa, siendo alimentados por Él. Hoy quiero invitarlos para que leemos gracias a Dios por el don del sacerdocio. Hagan esto en memoria mía. Quiero invitarlos para que le demos gracias a Dios por la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y quiero invitarlos para que demos gracias a Dios por esa gran lección del servicio que Él mismo encarna. Quitándose la capa, se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¡Qué gran lección! Y nada que aprendemos. Señor Jesús, gracias por amarnos, por amarnos tanto. Gracias Señor por todo. Amén. Hermanos, vamos a contemplar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, el hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y que a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ceñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándolos con la toalla que se había ceñido. Llegó luego a Simón Pedro y este le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús replicó, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pero le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice... Entonces, lávame todo Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Porque todo está limpio También ustedes están limpios, aunque no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo, no todos están limpios Cuando acabó de lavar los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez Y les dijo, comprenden lo que he hecho con ustedes Ustedes me llaman el Maestro y el Señor Y dicen bien, porque lo soy Pues yo al Maestro y el Señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, lo hagan también ustedes con los demás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Postrémonos ante la presencia sacramental de nuestro Señor y aprendamos de Él el mandamiento del amor. Aprendamos de Él su enseñanza en el servicio. Aprendamos de Él para que cada día reconozcamos su presencia, su santa presencia. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Veamos este día en la presencia del Señor. Amén.